me alegra que haya venido con ese tipo de suerte porque yo sé que tú eres un hombre que acepta eh, la que una persona eh, se, eh, se destape y diga bueno yo quiero salir le de gusten 12, los hombres le guste su entonces creo que el cantante eh, Pablo Alborán tiene una canción muy bonita, canta muy bonito, para sí, me, me, me gusta la música bonito. de Lorata. Ay, Dios bien. bendiga, mira. ¿Eh? wow, eh. <ríe> Eso no fue tan No, está por eh. un hombre elegante, está bonito, bueno, mm, sí. sí, sí un tipo que se sí, ve bien. Una mujer eh, sí, está bien, bien, está creer? bien. ¿eh? Eh, ¿eh? él es sinónimo mío como yo con cuarto, tú entiendes, así mismo, pero sí, bueno. ¿Sabes qué? La malaria que no te deja que el pelo <risa> se desarrolle. No, y, y la barriga también. A veces y la barriga. Ahí. Queda poca barriga. Pues, pues, pues, eh, eh. ¡Ah! <risa> <risa> Señores, Pablo Alborán. Ahí, salió del closet. Se cansó de estar oculto. Y yo lo veo bien. O sea, no ya esto bien, es, y es... Yo creo que deberían hacerlo todos. tipo todo. no le hace daño a nadie eh, con eso. Sí. Y yo creo que ya deberían hacerlo todo el mundo porque... que. Ah, entonces hay unos cuantos que son tapados. No, Porque hay personas ah, o sea, que okay. a veces lo ocultan. Por el temor al eh, no rechazo a, a la sociedad. Pero, pero no, ya, no, no, no, no, yo creo que es un momento que, le, que, como así como Pablo Boran, al deberían hacer lo mismo y, deja, y se dice tranquilo porque ya eso es una ya eso es algo eh, normal, que cada quien, como dice él, vamos a seguir. Ya es eh, gay, eh, ya es eh, gay, eh, eh, pero sí, vamos a seguir trabajando. Él no, no, no, eh, no eso igual. Él canta demasiado. Miren, bien. yo soy, lo voy a ser sincero y lo confieso aquí. Atención, cámara. Cuidado, ay, cuidado. Atención, cámara. Cuidado que me voy a pie. Atención, cámara. Yo soy, yo cuando escuché a Ricky Martin en vivo, con esa banda que ese tipo tiene, ese tipo tiene un talentazo. Y yo soy loco con, con las canciones de Ricky Martin, viejo. El hecho de que tú tengas una sexualidad de, de cada cosa no va a quitar eh, el talento que tú tengas, la personalidad que tú tengas. Y óyeme, yo escuché a Ricky Martin en vivo, ese tipo es un monstruo. Y lo escuchó en el festival presidente. Ese tipo vino y llevó una banda y tú, tú dices, no, tú, tú otro, otro mundo. Eh, da, creo que el único ese que, ah, que estaba igual que era Justin Timberlake, pero después ese tipo tenía una banda mundial, ese, ese tipo, y más las canciones de Ricky Martin, que ese tipo canta la clásica y todo eso, y yo soy loco con esas canciones de Ricky Martin. El hecho de que Ricky Martin tenga su sexualidad no significa que deje de gustarme la música de él porque hay gente que tienen ese, ese, ese prejuicio ah no mira ya yo no voy a escuchar esto porque esto es música de no no no no ellos siguen cantando igual porque su sexualidad es algo personal de ellos igual que Pablo Doral la gente va a seguir escuchando a Pablo Doral ese tipo canta ese tipo canta como un ángel ese tipo canta durísimo hay que dársela entonces creo que eso de ya creo que lo que está haciendo hizo Pablo Doral lo que hizo Ricky Martin lo que han hecho muchísimo y tienen que hacer muchísimos cantantes más creo que Kenny García también que canta lindísimo que abrió, su, y abrió su, su, su, su, su, su, su cosa como tú sabes. Está bien, exacto, está bien. ¿Cómo se llama la, su... de, la, de, la de...? Ahora es que no puede declarar ese mercadero de aquí, güey, madero ¿Por qué? No, porque tú sabes que es un problema. Los ricos pueden declarar tranquilo <risa> No me gusta esto. No, muy bien. ¡Way! El conchero que mm. declara de la esquina. No a montar uno más. ¿No <risa> entiendes? La doble moral. Y, debería, y debería que, eh, de, no debería ser así. Y no debería ser así. No debería la doble ser... moral que aquí siempre surge. Sí, sí. Ah, que fulano de corazón. Precioso. Ah, Joyce, Ay. Joyce. ¿Cómo? Jessie, Jessie, Joyce. Ajá, Son Jessie. Un macho y la hembra, no es. Ajá, entonces ella. Eh, ella, es, ella ha sido abiertamente. Y creo que se casó. Y tuvo una hija con una persona. una De su mismo sexo. No, no, ellos adoptaron una hija. No, ellos hicieron una inseminación o algo así. No me no mm. quieras eh, tú introducción. Te estoy diciendo eso. Ahora, como no dice Neto Flow, el hecho de que. También, como son nada más, no solamente la gente de alta sociedad que tienen que aceptarla. El conchero, el claro. picapollero, el que te vende la papita y eso. Tú tienes que aceptar lo normal. Nosotros tenemos amigos gay, normal, y uno se lleva bien con ellos. Tú sabes. Tú sabes esto. Sí, no, yo tengo amigos, ah, yo tengo baches de amigos. Sí, neto. un saludo a ellos, no lo voy a mencionar. Pero, ¿tú sabes? Pero son de uno, son pana de uno. Y creo que ya la, el mundo ha evolucionado mucho para nosotros. Ver esto ya, no es que es un caso de otro mundo, ya. Este es bien, él es así, nítido. Vamos a seguir apoyando su música y todos los artistas que quieran, nítido, normal. Así que, para adelante. Eso no lo puedo decir, Luis, porque eso son cosas, un comentario muy despectivo de tu parte, eh.